Haitianos que residen en esta región nordeste dicen que es lamentable la situación que se vive en la actualidad en su país de origen. Aseguran que las protestas son patrocinadas por los opositores al gobierno. Porque yo no sé, pero el otro partido que le estaba haciendo, haciendo daño ahora, pero el gobierno que tenemos ahora es bueno, pero el otro partido que él estaba haciendo, eh... Hey, ...mala cosa para dañar. Fue lo mismo palabra que yo tengo, pero tú sabes cómo está. Cuando un otro gobierno quiere coger otro partido, pero dañar otro para pagar un país de cuatro, a la gente que no piensa bueno, paga la cosa mala, para que vota el partido que tiene para que coge el sitio. Por pero pero eso no parece como una cosa mala, pero imagínate, pero eso no puede hacer tampoco. Es el pleito del presidente y el gobierno también que hicieron una cosa que, que no es malo he hecho. Ese. Bueno, no sé, pero tú sabes por qué. Pero yo tengo mucho tiempo, casi tengo dos años aquí. Lo que pasa, la cosa que está pasando en Haití, yo no, no sabía de eso. Para Haití está bien, tiene que matar todo para que vuelva una otra nación. Porque todos sobrevivientes es un ladrón. Todo mira quién que lo digo, caché. Soy nativo allá. NTN, Su Noticiero Regional, Robinson Blanco.